¿Ya sabes a dónde ir este fin de semana de puente. Hoy nos encontramos en la Feria de San Pedro Cholula. Ven a disfrutar de las actividades culturales y artísticas que esta celebración tiene para ti. una de las ferias más antiguas de México, pues el Santuario de la Virgen de los Remedios a quien se dedica esta feria fue construido por los españoles sobre la pirámide Tlachihualtepetl. Los culturales que podrás encontrar los días 16 y 17 de septiembre son danzas aéreas y ballet folclórico, así como talleres de baile y música de 4 a 7 de la tarde. El artista encargado de amenizar la noche del grito de independencia será Alex Intec. El 15 de septiembre y habrá también una verbena popular. Al día siguiente se llevará a cabo el desfile cívico del 16 de septiembre, además del espectáculo de caballos considerado como una de las tradiciones con mayor arraigo en el país. La feria tiene zona artesanal en donde podrás encontrar pan y dulces típicos. Hay 150 locales que ofrecen diferentes artículos y servicios, además de la venta de comida y los espacios infantiles. Disfrutar de la gastronomía, los juegos mecánicos y los eventos culturales que la Feria de San Pedro Cholula tienen para ti. El acceso es gratuito y la cita es en la Plaza de la Concordia, ubicada en la avenida Miguel Hidalgo y 4 Oriente. Recuerda que la feria estará hasta el 18 de septiembre. Yo soy Fernanda Sarinas, nos vemos en la próxima Ruta Ciudadana.